Gracias, señor presidente. Ha llovido mucho, sobre todo políticamente hablando, desde que el anterior presidente del Gobierno, Moreno Rajoy, anunciara en Teruel un plan para extender la banda ancha, plan que no contaba cuando lo presentó con la opinión de, del resto de las administraciones. Entonces, ya diferentes formaciones eh, políticas planteamos que, bueno, que eso del 300% de los 200 megas de velocidad se iban a caer en 100. Pero bueno, la mayor crítica que se hacía al plan presentado por el señor Rajoy se centraba en que subvencionar a las operadoras, tal y como se establecía, supondría que estas fundamentalmente invirtieran donde les resultara más rentable para sus intereses de empresa. ¿no? Por otra parte, tampoco se entendía muy bien los criterios que se habían seguido, porque se entendía que en estos momentos, en esta faceta como en otras, fundamentalmente, había que plantear medidas de acción positiva o medidas de, acción o de discriminación positiva para aquellos municipios más, más pequeños y esto, a nuestro juicio, no garantizaba el plan. ¿no? Hoy se nos presenta una moción que, bueno, que de alguna manera eh, sí intenta mejorar lo que hace unos meses se planteaba, pero que a nuestro juicio, eh, bueno, en algunos aspectos se hay que concretar algo más y por ello presentamos dos enmiendas muy, muy concretas, ¿no? Una sería enmiendas que fundamentalmente van dirigidas a garantizar la cohesión territorial y la cohesión eh, social. Una parte planteamos eh, impulsar las reformas necesarias para que Red.es actúe como operador de comunicaciones de titularidad pública al amparo de lo establecido en el artículo 9 de la Ley General de Telecomunicaciones y encargarse también de ejecutar y operar en las condiciones que se determinen conforme a la legislación vigente. Y una segunda enmienda que plantea aplicar a través de Red.es una planificación vinculante, una red de comunicaciones que proporcione servicios de comunicación de banda ancha conforme a lo establecido en la disposición adicional de, 18 de la Ley General de Telecomunicaciones a poblaciones menores de 50.000 habitantes, debido a la ausencia o también insuficiencia de inversión privada y ajustándose la inversión pública al principio de necesidad. Por la finalidad, como decíamos, de garantizar la necesaria cohesión social y la necesaria cohesión territorial. Gracias. Es que